Mi nombre es Gregoria Jara, tengo 37 años, soy de Ceballos Cue, tengo tres hijos. Me acerqué a hábitat por medio de... visto en Facebook la, la propaganda. Y teníamos muchos problemas con el baño, era así todo viejo, lleno de humedad. Más que nada es lo que me hizo ir a pedir... Ayuda para mejorar el baño fue que la humedad pues, acarrea demasiadas bacterias y ya una de mis hijas había sufrido neumonía y me, me, la, la doctora me dijo que, que ese baño, la humedad en el baño había que evitar y era imposible porque no teníamos ni reboque pues. y hace mucho que recorría así la financiera y eso para hacer un préstamo y al decir luego que soy ama de casa ya... Rechazaban. Y cuando llegué a Habitat me tomaron los datos y a los ocho días por ahí ya me llamaron. A los 10, 12 días ya vino la arquitecta a sacar la medida y aún ahí todavía no, no creí. ¿verdad? Y después ya me hicieron firmar los papeles para traer la, los materiales. A los 22 días después ya empezó la, la, la obra. Bueno, el, el cambio ahora que se ve en el baño es, bueno, que antes no, no, no era luego un baño, antes era de sal. Ahora desde, desde, el, desde el piso ya es lindo. Los costados, la, el azulejo, tenemos ducha caliente y el juego el completo de los accesorios, eso que, que trajeron todito. Quiero agradecerle a la Habitat por el crédito que me dieron con tanta rapidez, con tanta facilidad y sin tanto papeleo. Gracias habita y nos vemos en la próxima construcción. ¿eh?